Cordial saludo, hoy vamos a tratar uno de los tipos de interés que existe en el mercado financiero Uno de ellos es el interés simple El interés simple lo que abarca es tener un valor presente que es un capital, una tasa de interés y un periodo de tiempo En esta oportunidad veremos que el interés simple llanamente nos lleva a calcular este interés sobre el tiempo, sobre un valor presente en ningún momento, y por eso es poco apetecido en el sistema financiero, el dinero gana poder adquisitivo. Por el contrario, siempre se va a liquidar con una misma base de interés sobre un mismo periodo de tiempo. Es decir, siempre se va a devengar el mismo interés en el plazo pactado. Veamos un ejemplo para ello. Tenemos un millón de pesos, que sería el valor presente... Tenemos una tasa de interés, que en este caso la vamos a aplicar de un 3%, ¿sí? Y tenemos un tiempo marcado, tres meses. Hay algo importante en aclarar es, si vamos a jugar con un interés mensual, el plazo debe de ir en meses, ¿sí? Si fuéramos a jugar con un interés anual, el plazo debe de ir marcado en años, en esta oportunidad vamos a jugar con un ejemplo de forma mensual. Entonces el interés simple nunca va a tener poder adquisitivo. Entonces veríamos que cada uno de los meses tendríamos 30 mil pesos de intereses. Hay dos formas que podemos llegar a liquidar el interés simple. Una de ellas es hacerlo de forma periódica de acuerdo a cómo se haya pactado la tasa de interés. Si la tasa de interés se pactó mensual, entonces haríamos pagos mensuales. En este caso, si estamos a tres meses, con una tasa del 3% mensual, cada mes pagaría $30,000. En este caso, ¿qué aplicaría? Los intereses que cause cada periodo de tiempo, los pagaría. Intereses causados, intereses pagados. Al final de este tiempo, de estos tres meses acumularía un pago total de intereses de 90 mil pesos y en el último mes devolvería el capital. ¿sí? La otra forma de liquidar el interés simple sería haciendo un único pago al final del plazo pactado y entonces ahí aplicaríamos la fórmula que tenemos aquí. Multiplicaríamos P, que es el valor presente, el millón de pesos, por I, por N. Al final de ese tiempo pactado, F que significa el valor futuro, obtendríamos 1.090.000 pesos.